3. 2. 1. Y yo me 1. bugueado, me quedo bugueado, loco, con Martín. Y yo, y, yo, ¡Y yo, y yo, <risa> y yo! y yo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Uy! ¡Qué bonito! la última curva de la primera! La primera. <tose> la, Entra, meta, primero, la primera. no ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y yo, de de la <risa> Es un tramposo, loco <risa> No puedo más, que... ¡Illio, al... yo, tercera vuelta, espera que voy! <risa> ¡No, no, no. no, no, no, no. ¡Qué puntazo, hermano. No Yo, pero. Yo, yo, yo. Yo se he adelantado legalmente, eh. Pero yo me he quedado bugueado. Es la cuestión, que he estado bugueadísimo ahí con, con, con ustedes corriendo, ellos. Yo. yo no me puedo ir reír más. ¿y eh? ¿y Menos mal. Eh. Gracias a Fortnite por hacer estas cosas, eh. ¡Ah, sin pow ¡Salto! pow ¡Y lo mato! ¡Oh, shit! ¡Pau! Pound, pound, bro, pound. Do you wanna fight versus me, bro? A ese no se ha da dado cuenta de que ha muerto, bro. Easy club, bro. ¡Vamos! ¡Ja, <risa> nice! ¡Vamos, tío! ¡Que nos lo hemos currado muchísimo! ¡Esta puta partida, bro! ¡Muchísimo! ¡Nice! Vaya telita, bro. Ha sido súper easy esto, eh. Vale, era, era el tío, vaya, encima, ¿sabes? Venga, hombre. Qué retal. Y comentario Tala, Taladrum Taladrum, madre mía, como tienes la cabeza Taladrum madre. madre mía, estamos aquí en una pelea Inédita ¿Qué cojones? No puede ser No puede ser No puede ser, hermano Que eso fuese un tío poniendo una plataforma O sea, Wow O sea, vaya manquito Yo me veo peña o sea. Ese tonto no me va a joderme la partida. Ese tontazo Vaya tela Que estaba disparando ahí Al aire ¿Qué cojones te disparabas tú, tío? Wow O sea, creo que me voy a ventilar A todos los jugadores Y yo solo Parece que le Qué pasa con este tío, ¿no? qué botardo, Dios mío. No, bueno, puede ser la partida más Rotryhard que haya jugado en mucho tiempo, eh. Oye. Vale, vale, nice. Vamos para pa, pa tu puta casa, bro Madre mía Ah, madre mía hermano Madre mía Madre mía Vaya partidita